Hola, soy José Díaz Barahona, profesor de la Universidad de Valencia y te presento los datos más relevantes de una investigación que hemos realizado sobre el uso pedagógico de la tecnología educativa en el profesorado de Educación Física. Justificación de la investigación. Vivimos en un mundo apasionante, pero también es cierto que es complejo y está sometido a continuos cambios y evolución. Como mantiene Benedetti, cuando queríamos tener todas las respuestas, de pronto nos han cambiado las preguntas. Es evidente que vivimos un cambio de época y que uno de los rasgos que lo definen es la omnipresencia de toda la tecnología e Internet en todos los ámbitos. Una realidad que está cambiándolo todo, nuestra forma de divertirnos, de hacer el ocio y el tiempo libre, de aprender, de comunicarnos, de enseñar. Una pequeña pero significativa muestra la tienes en estas dos imágenes. ...entre una y otra, tan solo han transcurrido ocho años. En lo que respecta al ámbito académico, esta investigación está justificada... ...puesto que las TIC, hasta el momento, están teniendo escaso impacto... ...en la mejora de la calidad de la enseñanza... ...y se está produciendo poco mejora en la calidad de los procesos de aprendizaje... ...como confirma la literatura. Por otra parte, es necesario conocer... ¿Para qué está utilizando el profesor de educación física las TICs en sus prácticas de aula? Pues queda patente que disponer de abundantes medios no garantiza el aprovechamiento pedagógico. La investigación pretende determinar qué herramientas digitales conoce el profesorado de educación física y saber cómo las están integrando en sus prácticas de aula. En concreto, lo que buscamos es determinar el nivel de conocimiento ...y uso de la tecnología expositiva y de las tecnologías proactivas por parte del profesorado. Y por otra parte, conocer el uso educativo que está haciendo este profesorado de las TICs de las que disponen sus centros de trabajo. Respecto a la metodología que se ha seguido, diremos que la muestra estuvo formada por 211 profesores y profesoras de enseñanza secundaria y bachillerato de la provincia de Valencia siendo el margen de error muestral de más o menos 5%. El instrumento utilizado fue una adaptación del cuestionario sobre competencia digital docente de educación física validado por Díaz, utilizando sobre todo la variable relacionada con el conocimiento y el uso educativo de las TIC. El análisis de datos se centró en la realización de estadísticos descriptivos y diferenciales de las variables estudiadas. Las variables analizadas fueron de tipo personal y profesional, y también sobre el conocimiento y uso del software de carácter expositivo reproductivo y aquel proactivo y de carácter eh, colaborativo o emancipador. Otra importante variable sometida a estudio fue el uso educativo que le asignan eh, a las TIC los profesores de educación física en su práctica pedagógica. Resultados sobre el conocimiento y el uso de tecnología de aplicación expositiva y orientación didáctica reproductiva se obtiene que los educadores físicos poseen un elevado conocimiento y uso de tecnologías expositivas, aquellas que ponen el foco en el profesor, el contenido y generalmente sirven para apoyar prácticas docentes tradicionales lo que certifican estudios de Conde colaboradores o empírica 2005, usando de forma generalizada repositorios de vídeo y software mmm, como programas de presentación y procesadores de texto, usado por el 99% del profesorado los resultados confirman un menor conocimiento y uso de tecnologías proactivas de tipo wikis y colaborativas tipo redes sociales educativas o aulas virtuales. Es decir, aquellas dedicadas a fomentar los aprendizajes autónomos, activos, competenciales del alumnado. Con lo cual se constata que el profesorado conoce y usa tecnologías de tipo expositivo, eh, de carácter reproductivo, con la cual generalmente refuerzan la enseñanza ...con las que apoyan pedagogías tradicionales... ...mientras que desconoce o no usa habitualmente aquel tipo de tecnología tipo proactiva, productiva... ...con la que reforzar el aprendizaje del alumnado y apoyar pedagogías activas a, o de carácter disruptivo. Respecto a la intencionalidad educativa del uso de las TIC por parte de los educadores físicos... ...los resultados evidencian la escasa intencionalidad pedagógica de su uso... ...y la poca orientación hacia la innovación de la enseñanza incentivar aprendizajes del alumnado, aprendizajes críticos o estimular su capacidad de investigar. La literatura confirma la escasa orientación hacia procesos didácticos que favorezcan aprendizajes activos y competenciales. Principales conclusiones. Los resultados de la investigación indican que el profesorado conoce y utiliza con asiduidad tecnologías de carácter expositivo orientadas a apoyar procesos de enseñanza mientras que el uso y conocimiento de las TIC de carácter proactivo es menor. La intencionalidad didáctica en el uso de tecnología es baja entre el profesorado, pues el utilizar los recursos de los que dispone para incentivar la enseñanza y en menor medida para estimular los procesos de aprendizaje. En definitiva, se confirma el escaso uso educativo de la tecnología de la que disponen los educadores físicos en sus centros de trabajo. Posibles líneas de acción o e investigación futuras. Sería interesante profundizar en el estudio de aquellas variables que determinan la brecha digital de uso pedagógico o la aparente esterilidad que están teniendo las TIC en los eh, procesos digitales. También analizar los efectos en la mejora de la calidad de la enseñanza de pedagogías emergentes y activas como la clase invertida, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo u otras técnicas de enseñanza como el móvil learning o el aprendizaje servicio. De igual manera, sería interesante saber si el mayor dominio de las tecnologías expositivas está legitimando el uso de modelos expositivos y tradicionales, como parece ocurrir, y si el conocimiento y uso de tecnologías proactivas determina la prevalencia de modelos pedagógicos eh, competenciales. Después de compartir los principales datos de esta investigación, aprovecho para agradecer tu atención. Y comunicarte que me encuentras en la Facultad de Magisterio Universidad de Valencia en el siguiente correo electrónico.